Diana, hablas muy rápido. Shhh. Hola, soy Diana. Vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. Placa número 36. Tropical. Muy London. En mi último video les prometí que recrearía este diseño. Recuerden ver todos los detalles en la caja de descripción. Comenzaremos con una capa de base coat para proteger nuestras uñas naturales Hoy estaré utilizando tres bases distintas para estas uñas decoradas con esmalte En mi primera uña aplicaré un color blanco de la colección de Rita Hora para Rimmel ¿Los esmaltes caducan? Este es muy viejo, lo compré hace años en Bompreu. Este diseño es sencillo, bonito y además cualquier placa de estampado que tenga diseños de hojas puede funcionar. En la segunda uña utilizaré el color White Night de Moju London. A pesar de ser un esmalte de estampado, me gusta mucho porque tiene buena cobertura prácticamente con una sola capa. Por último, aplicaré este precioso blanco perlado de OPI. Se llama Kyoto Pearl. ¡Oh yeah. Es un color muy lindo, aunque me frustra muchísimo que la brocha va dejando marcas. Apliqué una segunda capa para asegurarme tener cobertura total en todas las uñas. Luego, protegí los colores con una capa de top coat de secado rápido. ¿Sí se secará rápido? Classic, tía. En el siguiente paso haremos brochazos con un tono turquesa, Utilicé este de Kiko, es un color que me gusta bastante también, pero cuando lo utilizo, al removerlo pigmenta muchísimo la piel, así que para este propósito me venía muy bien. Luego repetiremos el mismo proceso con un tono amarillo, sí, sí, es el mismo amarillo del video anterior. Para la técnica de estampado de uñas, estaré utilizando un estampador de Born Pretty que es transparente. Arriba les dejo el enlace para que puedan ver mi video explicando el proceso de estampado. Esmalte, raspo, recojo. Puse el video en tiempo real para que pudiesen ver la velocidad con la que estuve trabajando. Limpio la placa, la seco y repitan conmigo, esmalte, raspo, recojo. Limpio, seco, esmalte, raspo, recojo. Al terminar, protegeremos todos nuestros diseños con una capa de top coat. Este paso es muy importante. Muchos top coats, o incluso los top coats mate, pueden llegar a disolver el esmalte de estampado, corroendo un poco el diseño. Aproveché para remover con una brocha impregnada de acetona pura las imperfecciones que realicé mientras me pintaba las uñas. Una vez el Top Coat protector estaba seco, procedí a aplicar este Top Coat mate de OPI. No lo uso demasiado porque se me tiñó ligeramente de rojo. Y ya está. Este es el resultado final. ¿Cuál de los tres les gusta más? El primero con la base perlada de OPI. ¿El segundo con el esmalte de estampado blanco o el tercero con esmalte de verdad? Háganmelo saber por favor en los comentarios, ¿qué les parece este precioso esmalte holográfico 2018? Por cierto, Deli Plus, esto no es holográfico, es irridicente, son muy diferentes.